Tengo, la... bueno, vale. Eh... Eh... No son pases, son lanzamientos, ¿no? Son lanzamientos, pero vaya. Está más o menos bien, pero la, la cuestión es que a lo mejor, aparte de que estén numerados, no sé si podría haberlos puesto con diferentes colores, porque no son un equipo, son todos contra todos, ¿no? O pues sí, son por pareja. En numerados solamente hay círculos de un color. Ya es verdad, pero bueno, le puedes poner un numerito. Bueno. Eh... Sí, los objetivos parece que está bien, mejorar la velocidad. Sí, está más o menos bien. Lo único es que igual que has puesto aquellos, eh, yo os diría que aunque este está como así muy claro y eso, que pongáis más información, o si lo haces así, que pongas dos y le pongas todas las calificaciones que puedas y al lado explicar el porqué. Y venga, vamos a empezar ya. Vale, este juego se llama Cuatro Cuadras. Consiste en cuatro cuadras divididas en un sitio, ¿vale? del mismo tamaño, ¿vale? todos conjuntas unas a otras. La preferencia tiene la Cuadra 4, es, ¿cuál es el objetivo? Finalizar el juego en la Cuadra 4 después de esa persona, quien que haya ganado el resto se ordena de forma a quien haya estado más tiempo en la cuadra 4 os explico tenemos un balón siempre comienza el balón el de la cuadra 4 se la pasa a cualquiera de los otros tres y esa persona comienza la acción de juego mediante golpeos en, en principio con las manos, que hay otras variantes también pero vamos a jugar con las manos las manos implica desde muñeca hasta la punta de los dedos ¿vale? tenemos que eh, golpear e intentar eliminar a otros jugadores ¿De qué manera los eliminamos? Pues si una pelota bota en mi campo, me da y sale fuera, me elimino Si un balón me da, bota en mi campo y se va, se elimina la, la cosa es que tiene que haber dos competencias clave: Que bote en el campo o que me dé ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te elimina? Pues mira, os vamos a dividir en seis grupos ¿Vale? Entonces van a haber a lo mejor uno o dos personas esperamos en cada, en cada grupo de cuadras. Cuando uno se elimina, se sale del cuadro y se vuelve a la fila. Y los demás rotan en objetivo de llegar a la cuarta cuadra. Quien esté en la cuarta cuadra no tiene que rotar, porque a él le interesa quedarse en el sitio. ¿Vale? Entonces si por ejemplo se elimina a la persona de la cuadra 2, se va de la cuadra 2 y avanza de la cuadra 1 a la cuadra 2. Ni la cuadra 3 se mueve ni la cuadra 4. Y pasa el, siguiente, eh, pasa el siguiente de la fila a la cuadra 1. ¿Os había enterado? Sí. Pues venga, empezad ya que no hay tiempo, venga. Gracias, gracias, gracias. Quedadro vuestro sitio. por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nada, cada uno. uno dos, Yo supongo que tres. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro y seis. Uno, dos, tres, cuatro cinco, seis. Empezar ya, venga, rápido.